Hey, ¿Cómo estás? Creo que estás súper bien, ya sé, hace, hace mucho tiempo que no he vuelto a la cocina. Es que he tenido muchas cosas, por ejemplo, subo más streams y también hago podcast. Así que pues, tú que estás esperándome, por favor, ve esos podcasts, ve streams y también venido a TikTok. Sí, sí, si no puedes contra el enemigo, únete no Así que empecemos a cocinar. Bueno gente, como el camarógrafo no está, obviamente el camarógrafo no está por situaciones personales que significan no ayudar a su hermano a grabar videos. Pues lo que van a decir es lo mismo que el ramen, pero no. No es así. Hoy haremos un... Fez de Jenny. Ok, gente, lo primero que tenemos que ocupar principalmente es un gato. Este gato... Me voy a Estoy bien gordito. Bueno, perdón. Me, Es que me enamora este gato. Lo que ocupamos es un... Es un esto... Que ni estamos no nos da agua No hay agua ¿Cómo las vamos a ponerlo? ¿no? Ustedes fíjense como es un superhombre Aguanta, aguanta, aguanta ¡Ah! Oh, ¡Para los domingos primero! Yeah. <laughs> Flaco, escúchame una cosa negro, hijo de la gran puta forro de mierda transexual, pseudosimio de mierda putofóbico del orto, mal parido aborto fallido de la naturaleza, culo roto pija chupa pija succiona soretes de mierda choclofóbico, dildo curado inmorable mar de pajero vaca la lechera de pelotudo dinosaurio, plaga hormigas elefante través y traga culo, escucha gordo sordo, atragantado con prongas hasta el culo, ojalá, te viole un negro camionero nazi, hijo de la gran reputísima madre, que te lo remi mil pardió pseudo pajero pereoso radioactivo, tirate de un puente obeso volador, huele pedos balanza fóbico, panzón come truchas, con tuchas con atragantado, cío, escupe mierda pene retráctil viejo con churro, electo efímero tarado inútil sempiterno culo de Petricor cuando hablabas escupis mierda disléxico traga leche gorda vaca putita barata, no vamos a gastar casi nada porque me lo van a quitar de mi sueldo Sí, trabajo, me lo van a quitar de mi quincena Vamos a poner... Pues vamos a comer humildes, ¿no? Y esto aquí está ya, no sé si me ven bien, si me ven bien épico Si no, pues tendré que hacer unas conversaciones aquí en la editación Y el editor... Edita los videos bien A ver, ¿quién es el que está editando mis videos de YouTube? ¿Quién es el idiota? Porque... ni El güey edita bien, ¿tú qué estás editando? ¿Quién eres? Si vienen los comensales, tienes que ir con buenos platos, obviamente, como estos. Un comensal. Si un comensal viene a comer a tu, a tu fonda, Por lo que tú quieras. Dale esto: si el juez te dice, el juez te dice, no, es que, es que pues yo, yo quiero que me lo sirvas. Ok, le das un tenedor al juez y lo haces así. Mire, Jesús, estás pinche, pinche. Mira, pa. pa, pa. Y ¡Pau! ¡Pau! y ya, ¿no? Lo que sobre, pues ya se lo come él, Hasta le das un poquito de, de sopita Y dices, venga, bueno, Por cortesía de la casa Le das un poco de sofado Y ya y Dices, bon apetit Y le das una nalgada Ok, gente Ya tenemos aquí la florecita Vamos a ponerla aquí Y miren, gente Chulada pues claramente aquí es una comida de... Pues, claro, ¿no? De primer mundo. Esto va a ser a tu mamá y a tu papá. Y qué me que le vas a agradecer. Más el estofado. Que, que te viene con un tenedor incluido, ¿vale? Así que bueno. ¿Qué más es que esperan para darles este comida a sus papás? Bueno, gente. Sé que fue un video muy corto. Y aquí obviamente... El pues, que obviamente sí fue un poco corto Y de que no ahora sí weón Está mejor otro video, o no sé, otra vez comenten De que el video más cagado que o más feo De mi video, no lo sé Pero es que ahorita no hay un camarógrafo, o sea literalmente Nomás estoy yo y mi gato Ok, ya vieron, está loco Así que Por mi parte, pues trato de, de, de, de, de, de Porque yo, yo vi de que les gustó mucho Este video, el de la cocina y espero que les haya gustado este video Y compártalo, denle like y suscríbanse Y activen la campanita para que les llegue le, La notificación de que hay nuevos videos Y bueno, nos vemos